Esto se pone cada día más interesante. No olvidemos que los diálogos se iniciaron ya hace un poco más de una semana, donde al comienzo se gritaba victoria por parte del régimen de Nicolás Maduro y los comentarios iban y venían, los pasillos se hablaba de que en ese momento al aceptar ese diálogo bajo esas condiciones que supuestamente colocó Maduro, pues entonces ante la ley quedaba plasmado de que hasta ahí llegaba el gobierno interino de Juan Guaidó o sea que Juan Guaidó ya no sería más presidente, ni existía un, ni seguiría existiendo un itinerato que le hiciera contrapeso a Nicolás Maduro, en ese momento se hicieron fiestas, eh, Maduro sacó pecho diciendo vamos muy bien, puesto que supuestamente Maduro en el momento dado colocó las condiciones pero es que una cosa es que el señor maduro coloque las condiciones la contraparte no diga nada pero otra cosa muy diferente es que las acepte porque si bien miramos acá juan guaidó no fue a discutir su itinerato juan guaidó está allá con los puntos claves igual que la oposición para arreglar el país para arreglar la justicia para sacar a los presos políticos para llegar a unas elecciones libres y transparentes No solamente ante el parlamento, alcaldías, gobernaciones Sino las elecciones presidenciales Que haya voto libre Bueno, una infinidad de cosas Nicolás Maduro por su parte Él va allá para que le quiten las sanciones Y para que se arregle para que vengan, tomémonos un cafecito y borrón y cuenta nueva. Pero resulta que la película no es así. Porque si bien recordamos, Nicolás quiso saltarse el conducto de la oposición. Donde le dijo a Estados Unidos, señor Joe Biden, hablemos face to face, cara a cara. El hombre es... Muy osado, ¿no? Él no tiene vergüenza para hacerlo. Entonces, cuando supuestamente se trata de saltar ese conducto que es la oposición, entonces Estados Unidos le, le responde, vamos a hablar con seriedad, pero con la oposición junta. Porque es que aquí no vinimos a, a ver qué piensa usted o qué pienso yo, y aquí no ha pasado nada. No, ese no es el, el, el tema. Y ahora, lo que no contaba Nicolás es que él no puede cantar victoria y que se le reconoció como presidente porque en el momento de aceptar el diálogo Estados Unidos, Estaría aceptándolo como presidente Y Estados Unidos no lo reconoce como presidente Y no olvidemos que independientemente a los diálogos y eso Hay dos patas que le nacen al cojo A Nicolás Maduro por un lado tiene una orden de la Interpol a nivel mundial Con orden de captura por tráfico de alucinógenos de estupefacientes O sea traficantes de cocaína y se presume que él puede llegar a ser, si no el primero, el segundo jefe del cartel de los soles. Ojo, esto es una vaina delicada. Y la segunda, por parte de la Corte Penal Internacional, donde se le hace un seguimiento por delitos de lesa humanidad. Entonces, no la tiene fácil. Esto, señor Maduro, no es que dialogamos borrón y cuenta nueva y chao cada quien para su casa no señor ahí la cosa se pone candente parece ser que el supuesto triunfo de maduro solo le duró un par de horas cuando el socialismo aseguró que Guaidó había perdido su itinerato porque para ellos al momento de aceptar el diálogo maduro sería reconocido como presidente legítimo pero la película cambia cuando Juan Guaidó reafirmó que es la autoridad legítima de Venezuela. Dijo, nuestro gobierno es reconocido por la comunidad internacional. El presidente encargado durante una entrevista a la cadena de noticias CNN reiteró que cuenta con el aval de más de 60 países para su gestión y que el diálogo con la dictadura lo que busca lograr es condiciones seguras para unas elecciones libres en el país amigos bienvenidos una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y, de y debatamos porque estos, estas noticias son para debatir y para darnos cuenta lo que realmente está pasando ustedes son nuestro apoyo y aquí seguimos día a día juan guaidó afirmó que sigue siendo la autoridad legítima del país en el marco del proceso de diálogo iniciado con el régimen de Nicolás Maduro. En el memorándum de entendimiento firmado por la oposición, tanto la dictadura como la alianza opositora son identificadas como las partes, entre comillas. Nuestro gobierno encargado es reconocido por la comunidad internacional y cuenta con el apoyo de más de 60 países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. El líder opositor no descartó la posibilidad de que se le aplique la figura de referéndum revocatorio contra el régimen de Maduro. Y esto sería precisamente contra él. Recordemos que la Constitución de Venezuela establece la figura del revocatorio como un mecanismo legal que permite someter a consulta popular la continuidad del poder de cualquier autoridad a mitad de su periodo de gobierno. Esto refiriéndose a Maduro. Que en este momento se puede aplicar la figura de un referéndum revocatorio. Si el pueblo quiere seguir con Maduro, pues el pueblo dirá sí que siga esa joyita o sencillamente que se vaya para el suelo. Para los que no sabían, en Venezuela hay una figura que es el referéndum revocatorio. Esto puede ser una figura no solo porque esté en el marco de la constitución, sino porque tiene que ver con el problema original de la usurpación de funciones del ejecutivo el no haber celebrado unas elecciones libres y justas en el 2018 esto no solo permitió sino que desencadenó el desconocimiento del régimen de maduro y la apertura de un mecanismo de lucha democrática al asumir nosotros la constitución y elegir el derecho de elecciones presidenciales libres aquí no estamos de paseo lo dejó bien claro Guaidó y la oposición. Aquí no estamos de paseo. Los objetivos del diálogo están centrados en lograr condiciones mínimas para la realización de elecciones libres en el país latinoamericano. La oposición cuenta con la experiencia suficiente para garantizar la unidad contra el régimen ante un panorama electoral. Algo que cabe resaltar. Una fortaleza de la alternativa democrática es la capacidad de llegar a acuerdos y eso ya ocurrió en el pasado. Recordemos que en las elecciones de 2015 derrotamos al régimen, pero total. Cuando se nombró la legal asamblea nacional. Pero como ellos no saben perder. Paralelamente se inventaron la asamblea nacional constituyente. Supuestamente para hacerle el balance. Entonces ellos no saben perder. De hecho ellos son capaces de que pierden la presidencia. Y nombran otro presidente paralelo. Eso de ponernos de acuerdo tiene sus altos y sus bajos pero es un aprendizaje adquirido y lo vamos a hacer tenga la certeza la comunidad internacional de que vamos a lograr la mejor unidad de cara a un escenario electoral que tendremos justas y libres El presidente interino Juan Guaidó cree que Maduro busca el reconocimiento internacional Él no solamente busca el reconocimiento internacional Sino él busca darle largas a esto y atornillarse más en su puesto Entonces para Guaidó él cree que Maduro busca el reconocimiento internacional Al manifestar su interés en un acercamiento con Joe Biden O sea, lo que yo estaba diciendo Que quería saltarse los conductos Sin embargo, el presidente encargado Desestimó esa posibilidad Argumentando que el dictador Carece de legitimidad Ante el Ejecutivo de Estados Unidos Y es requerido por la justicia Norteamericana Entonces aquí hay dos cosas Que impiden que esa reunión Se llegue a hacer La primera porque en el momento de ellos aceptar un diálogo directamente con Nicolás Lo estarían aceptando como presidente Pero ante el legislador lo que aquí se está hablando Es que la legitimidad ante el Ejecutivo la tiene Juan Guaidó Y por otra parte no olvidemos que es el mismo Estados Unidos El que lo está pidiendo, la justicia norteamericana Lo está pidiendo con una orden de captura Por los negocios turbios que tiene por medio del narcotráfico No podemos olvidar que hay una acusación Penal directa e incluso una recompensa en este momento de 20 millones de dólares por la captura de este señor. Entonces, además que es un, una cantidad de plata que a cualquiera se le daña el pensamiento, por eso es que ya Nicolás no sale ni siquiera a los eventos públicos ni a las celebraciones. ¿no? Y ese, ese está que él ya hace así. Y lo ha dicho claramente los Estados Unidos y nuestros aliados que apoyan este proceso de negociación. Ahora, paralelamente con respecto al informe de la Corte Penal Internacional que pide una investigación internacional contra los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Maduro. El mandatario encargado señaló que están acompañando a los afectados en su reclamo ante los organismos correspondientes. Por, esas, por ese par de bobaditas que no lo reconocen como presidente, que tiene una orden de captura por narcotráfico y otra pática más que le nace ahí, que la Corte Penal Internacional lo está investigando por delitos de lesa humanidad. Entonces aquí estaría, como dice el dicho, estaría miando fuera el tiesto porque no hay formas de que él se sate sus conductos hasta que no comparezca ante la justicia Señor Maduro parece que el tiro le salió por la culata Porque lo, las fiestas que se estaban haciendo Como que tocó dejarlas para unas próximas ferias Ahí le dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad